...porque es algo que necesita su tiempo para, para aprender... ...no lo aprendes en dos días... Es un... ...necesitas mucha práctica... ...es más bien la práctica que, que la que necesitas. Puede romperte por el plomo mucho... Eh, eh, ...por el, la, el paño más fino... ...suele romper más que se engancha mucho en las... ...en las piedras... ...por cualquier otra situación... ...pero... Eh, ...sobre todo rompe... ...por la zona del paño este que estoy atando yo... ...luego el corcho menos, pero el plomo mucho... ...porque agarra abajo las piedras... ...y rompe mucho, pero eso hace que... ...el, el paño del interior... ...se rompa todo... ...las hay más grandes, más pequeñas... ...puede faltarles paño cuando hacen una avería... Mmm, ...muchísimas... Es muy diversa la, la, la rotura. Las rederas tenemos dos herramientas, que son las agujas que utilizamos y según el tipo de paño que sea, pues son más grandes, más pequeñas, más anchas, y luego las tijeras. Esas son las piezas fundamentales de nuestro trabajo. Las herramientas que tenemos son estas.